¿Has notado que con frecuencia cuando hablamos de educación en sexualidad nos preguntamos a quién le toca enseñarla? Eso es porque aún hoy en día se sigue cuestionando y en muchos casos negando el hablar del tema ya que para muchas personas es un tema difícil de tratar pero hablar de sexualidad es mucho más que eso ya que parte de este aprendizaje lo damos de forma directa o formal en las aulas o desde los servicios médicos, pero en su mayoría esta información la recibimos de manera informal, es decir, en las acciones que de forma cotidiana realizamos día a día con la familia, la escuela, los amigos y las amigas, así como con los medios de comunicación y la sociedad donde vivimos. Es decir, si bien es cierto que es muy importante recibir una educación integral en sexualidad de manera formal, es prioritario cuestionar a través de la información y la reflexión la forma en la que vivimos nuestra sexualidad, hablamos y nos expresamos en torno a ella, ya que a través de nuestras acciones cotidianas es donde enseñamos a través del ejemplo. Recuerda, la educación en sexualidad es una gran herramienta que nos lleva a cambiar el mundo hacia una sociedad más inclusiva, empática, libre de violencia y discriminación con valores. Educar, hablar y vivir una sexualidad plena puede ser una gran experiencia.